sobre los resultados y/o consecuencias de este ejercicio. ¿Lo firmo acá? Sí. Ah, macho, dijo la partera. Muy bien. Bueno, Marisol. Valiente el hombre, firmó, no tenemos ninguna responsabilidad, ¿eh? Ahí quedamos absolutamente liberados. Muy bien. Siempre fui tomar decisiones firmes. ¿Tu padre era así, machazo? Sí, sí, machazo. Creo que eso, y mi vieja también, eh, ellos me dieron una educación realmente fantástica y llena de felicidad. ¿Tus padres son este, uno, dos, los dos. seres queridos? Entonces mm. tenemos a tus padres y vivos. Eh, de mis padres ninguno. Nada. tus padres en realidad tu... están vivos en mi corazón. Bueno, y vivos, seres queridos, ¿quiénes? Eh, por supuesto mis hijos, uno de mis dos hermanos, eh, mis sobrinos, mis ahijados las dos madres de mis hijos, eh, mis primos, hermanos, mis amigos que son familia, que no son muchos. Muchos creen que tengo muchos amigos y no son tantos. Bueno, pero acá me llenaste la, la tablet, ¿eh? Y porque Así que estoy, porque hay estoy ser queridos, ¿eh? Hay ser sí. queridos, ¿eh? Porque te llegó esta... este sobre para vos. ¿Un sobre? Sí, a ver. para ti. A ver. A ver. ¿Qué dice? Llegó el día, Luis, tu último día, hoy pasó a buscarte, la muerte. Bueno, me vas a tener que llevar. <risa> No me resigno. Ah. La muerte no me asusta. Me, sí me asustan otras cosas, pero la muerte no. El dolor. El dolor. No, tampoco. Me asusta es? la enfermedad. Claro. La agonía de. Eh, la, la enfermedad donde uno pierde sus poderes. La, la enfermedad que te limita, que te postra, que te, que te quita lucidez, que te quita cerebro, pensamiento. Eso me asusta. La invitación... No, no tener el manejo de mis capacidades. Claro. Sé que hay, va a haber capacidades que las voy a reinventar. Pero va a llegar un momento donde uno queda acorralado y la enfermedad te termina comiendo. ¿no? Lo he visto en la muerte de mi madre, y lo he visto en la muerte de, de mi padre y lo he visto en la muerte de mi hermano, entre otros. Mm -hmm. Acompañé siempre la agonía. ¿Y ¿Estuviste cerca de ellos? Siempre. De todo. Fui el doctor y el enfermero de toda la familia que partió. Bueno, y entonces, eh, si pues... pudiéramos imaginar una muerte diferente, diríamos un infarto, por ejemplo. Eh... Me gusta un infarto? Me da lo mismo el, el, el, el, Pero sin dolor, digo. Porque no, muerte... a mí no, no, no. no, no. Yo, lo único que quiero que sea súbito. Claro. Cinco segundos y te fui. Es lo, lo único que le pido O de noche, ¿no? ¿Viste? Que dicen dormir, pasar de un sueño al otro. Mi padre no se dormir. De, de un sueño al otro, qué lindo. Sí, y era un tipo maravilloso. Qué lindo. Y decir era un tipo maravilloso, ¿te da así como una, un final merecido? Sí, justo. Claro. Justo. Un final merecido. Mi padre no se fueron con justicia. Emociones. Sí. Nene, eh, vamos a suponer que sea cierto no. Ahí tenés una camarita sí. para hablarle A estas personas queridas que mencionabas sí. A los hijos primero, ¿Le, ¿le decimos alguna cosita? Porque no, te, no, no. lo vuelven a ver eso eh, A mis hijos lo que les digo es que eh, Sean como su padre Honesto Honesto con el bolsillo, honesto con su vida Honesto con sus seres queridos Con su corazón Con su cabeza No más que eso Ellos lo saben ya Ellos tienen de vos ese concepto Y sí. valoran de vos la honestidad Y también saben que en la vida me he equivocado mucho Pero sabes qué, Silvia? Yo creo que se equivocan los que hacen Ah, sí No se equivocan los que están todo el día Siendo testigos de una vida es decir, no me van con los testigos. ¿viste? A mí decirme, este, vamos para allá o vamos para acá. Porque en la toma de decisiones está el compromiso de uno con la vida. Es decir, a mí no me paraliza nada. No me achico, me agrando, en la, en la jodida me agrando más. Este, y por eso, creo que la muerte me va a llegar, ojalá que sea así, ¿no? A partir de una decisión mía. Ah. ¿Ya? equivocada, por supuesto, una decisión equivocada que me va a conducir a... Sí, o no, o no a, yo creo que eh, la, la toma de decisiones, es decir la muerte me va a sorprender en una batalla Ajá. yo tengo que ah, sentís eso sí sí, porque he tomado batallas que no eran mías, las hice propias y en ese y di vuelta, en esa te toca perder y cuando pierdo soy buen perdedor por eso, a la muerte le digo, acá estoy, venme a buscar y llevame, si podés. Ahí ya le vas a dar botella. Pero por supuesto, por supuesto. Bien, me gustó que nombraras a las madres sí. como seres queridos. Como ¿Y porque seres queridos? Eh, Yo he sido una persona de relaciones, cuando tuve pareja fueron duraderas. Eh, ¿Y con la mamá? He amado mucho ¿La ex mujer cuánto estuviste? ¿Toda la vida? Eh, con... En realidad yo tengo tres casamientos ah, o Tengo tres parejas estables Un primer matrimonio Que fue por iglesia Con una chica muy jovencito Y donde creo que pecamos De, de jóvenes Es decir, de, de camino no caminado ¿Ahí tuviste hijos? Eh, no Perdimos dos. Después vino la mujer más longeva de mi vida, que es eh, mi segunda mujer, que me dio dos hijos, Facundo y Nahuel. Eh, a lo mejor, eh, por eso digo que yo no soy perfecto y que me equivoco, ¿no? A lo mejor cometí algunas equivocaciones adentro de mi relación. Eh, y, y yo creo que de alguna manera tengo que terminar de ensamblar lo que es mi idea de familia ¿no? porque pasaron cosas eh, que no estaban dentro de mi plan pero que pasaron la vida de esas situaciones y bueno la madre de mi hijo menor eh, Antoñito que se ha constituido en familia el hecho de ser la madre de, de mi hijo y que se contó una historia que realmente es una historia tendenciosa, una historia invasiva, una historia eh, con respecto a, a mi relación con este eh, con esta parte de mi familia, donde se dijeron muchas cosas y creo que más que nada la idea era eh, caranchear a alguien que estaba, había crecido, que tenía un espacio en los medios, que para algunos no era bien visto, no era bien querido, y entonces convenía sacarlo de carrera. Mm. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Pero soy de los que dicen siempre, cuando me tengas que matar, matame. Que si, <risa> si, no si me dejaste vivo, espérame. Si me dejaste vivo, no esperame. Bueno. bueno, así que saludamos a esas madres ahí. ¿Qué le decís? Les digo que críen bien a sus hijos, aunque sean grandes, o aunque sean chicos, y que no dejen de luchar nunca por ellos. Ellos valen la pena. Bien, muy bien. Adoro que se te cierre la garganta cada vez que decís mm -hmm. algo, por favor. Eh, hermano, que es un hermano vivo. El más chico. Yo tengo un formato de familia eh, complicado de explicar, porque ahí, eh, hubo informaciones que la recibí tarde en mi vida, la aparición de un hermano, que era mi tío. Ah, viste esas historias, sus culebrones. Entonces, tu hermano, no es tu hermano, al final es claro, tu tío. Una cosa de loco. Me llamando. Durante. Siempre jugó de tío y te enteraste que era tu hermano. Eso y es. Y un día él se abrió. ¡Wow! Veintipico de años yo tenía. Entonces era el hijo de tu madre que había ocultado mi, que había tenido un hijo. Eh, eh, a ver, mi mamá tenía eh, diez hermanos. Once en total eran. Sí. Con ella. Mi papá eran diez hermanos. 11 total con mi papá. Eh, mi mamá y mi papá, mi, papá, mi mamá le, le lleva 7 años a mi viejo, era mayor. Mi mamá eh, queda embarazada con 17 años. El atorrante que la embarazó desapareció. Y mi vieja se bancó el embarazo y se bancó al hijo como puro, con 17, 18, 19 años. Mm. Transitó una vida. Eh, bueno, se... no solo que era sostén, no solo que fue sostén de, de mi hermano, sino de, también de una familia muy, muy de uno, una familia austera, con hermanos muy pobres, laburantes. ¿Vivían tus abuelos en ese momento? ¿Mi Vivi... padre, que tu mamá? No, el, el, mis abuelos los perdí, yo no los conocí. Mi, mis abuelas vivían. Ah. También muy, muy condicionada por lo social y económico. Y bueno, mi vieja. Creció, se hizo a los golpes y bueno, era bailarina de varios géneros, flamenco, clásico, hacia, y integrando una, una compañía de baile, eh, entró en gira, en una gira que pasaba por Brasil, seguía por Latinoamérica y terminaba en París, en el Berger Y entonces en ese paso por Brasil se encuentra con. Un futbolista que estaba jugando en ese momento, argentino, mi viejo era muy pintón. Tu vieja también, mi vieja era bellísima. Y mi viejo venía de romper un noviazgo con una chilena. Mi vieja venía a los golpes, eh, criando a su hijo como podía, delegándose muchas veces. Este, la crianza a sus hermanas, en sus giras, se enamora mi papá en Brasil, en tres meses se casan, eh, mi mamá queda embarazada pronto, eh, pierde ese primer embarazo y dicen le, le, le aconseja no quedar embarazada más. Eh, queda embarazada de vuelta, y le escondió el embarazo a mi viejo, mi viejo se había roto las dos rodillas, estaba haciendo una recuperación de una lesión. ¿Se era el... todo embarazo? ¿Estaba embarazada eh, de vos? ¿eh? Sí. Y era una locura un embarazo, sobre todo con mi vieja que estaba condicionada por su ginecólogo. Y, y escondió el embarazo hasta el, el quinto mes. Ya la panza repodía, no le permitía seguir mintiendo. Mi viejo se quería matar porque estaba en un país... este cajero, ajeno eh, estaba en un lugar donde su profesión que era el, el fútbol no lo podía desarrollar porque estaba lesionado y empezó a buscar la en diarios porque él había tenido algunas experiencias acá ahí llega un, un hermano de él y a partir de ahí él termina dejando el fútbol pero ya desarrolla su, su historia con el periodismo y crean este... Adentro de la red Bandeirantes, el formato tabloide diario. Los, los diarios en Brasil eran sábanas, Ajá. Como, le, la sí, como la vieja nación. Y entonces ellos van. La razón un... también era grande, o ¿no? Sí, sí. Claro, Ellos eh, crean ese formato, empiezan a andar bien, bien. Eh, quedan como eh, contratados por eh, el diario Foliado San Pablo, La Hoja de San Pablo que es el diario de mayor distribución en, en Brasil, hoy. Y... Bueno, mi mamá ya me, me tiene a mí, con todos los condicionamientos, y yo a los 10 días de haber nacido, mi papá ya me lleva una redacción, que es la de Folia de San Pablo. A los 10 días, yo a los 10 días ya me sacaba sí, fotos con Dios. famosos. Y entonces, me empiezo a criar ahí, a garabatear, a jugar, y mi mamá queda embarazada de vuelta. El médico la quería matar y Dios mi viejo va con el Bando, le embarazo de mi otro hermano hasta que también le enchufa otro, otro hijo a mi viejo y mi viejo le pide por favor ah. que se cuide y que bueno. Tu viejo dijo, si no si lo hace vos, matar. me la, me la sí. corto yo. Y Dios. A, los, a los tres años mi mamá se viene embarazada de mi hermano, más chico a la Argentina, y malvenden todo. Ya mi viejo tenía un programa de televisión, un programa de radio, una revista propia, este, armaba dibujos animados para las transmisiones de fútbol, hacía dibujitos sobre el partido mismo, el, al, al, al muerto batiente, instalando instalándote un estilo. Viene acá, se cagan de hambre al principio, no, se van todos a vivir, mi tío, mi tía, este... Mi prima, mi mamá, mi papá, yo... Y mi, mi... el hijo de tu mamá había quedado acá sí. con los hermanos. Claro, siguió creciendo a la de él y... Cuando vos llegaste, yo un montón tíos. No. Yo siempre tuve tíos. O sea, digo que tu hermano... Era uno más. Mimetizado con todo el... él era nada. un tío especial. Era un tío especial porque teníamos como... Cuando yo empecé a crecer, me encuentro en él como un tipo que se preocupaba mucho por mí, por Como mi. era una hermana. Y entonces a los 20 años un día voy a la inauguración de, de, un, de un boliche en mataderos, se llamaba Atila. y yo le había hecho todo el diseño de, de, de la tarjeta y de, de, de, del tótem que tenían en la puerta. Entonces ¿Qué voy, era venir al trabajo y la autopista. De la construcción todavía está, no sé si está el boliche el boliche, por supuesto no. Y cuando caigo le digo, ¿qué hace negro? ¿Todo bien, tío? que esto dice, mira, negro, no me rompas manos, pero yo no soy tu tío, yo soy tu hermano. Y fue para mí un palo en la cabeza, ¿viste? En el corazón, nos, nos abrazamos, lloramos. Y bueno, no nos separamos más. Así que a partir de ahí muchas veces me hago llamar Ventura Luna porque el nombre, el apellido de mi vieja era Luna ah. y entonces alguno, algunas columnas de todo lo que escribo usted, aparece como Ventura Luna. Bueno, ahí está, eh, ahí está tu hermano, sí. a ver qué le decís a tu hermano. No, voy a llorar, voy a llorar. Bueno, entonces traemos un pañuelito de papel para mi amigo Ventura, No, a, mi, a mis hermanos. Eh, mis hermanos, la vida, la vida, el amor, lamento, su sufrimiento en, el, en su partida, ¿no? Eh, sufrió mucho, cáncer de, de testículos y lo termina comiendo, y en cinco meses y lo pero cinco meses de, de palo y palo. Bueno, este, sobrinos ahijados, a ver, a esos... siete, siete ahijados, eh, Sobrino, no sé. ¿Por qué te elegirán, no? Eh, porque tengo el sí fácil, tengo el sí fácil. Sí, pero esa es tu decisión, pero digo, la decisión de elegirte como padrino. Soy, soy un tipo que se preocupa y ocupa. Las dos cosas. Soy un tipo descendiente y si asumo responsabilidades para cumplirlas. Hay gente que se olvida. Y tengo adentro de mi familia gente que me revolvió padrinazgos y, y después se fueron de la casa, abandonaron mis hijos en algunos casos hasta con enfermedades terminales, ¿no? uh -huh. Entonces asumir la falta de padre, a mí me enseñaron que la falta de padre, el padrino es el que tiene sacar pecho. No, forma parte de mi vida, yo soy feliz así. Muchas mucha veces gente que me quiere me, me reprocha cosas, pero siempre digo, déjeme ser feliz, sea feliz con, con lo que yo siento y pienso. No quiero ser feliz con lo que es un pensamiento, un sentimiento de otro. Lo mío es mío. El corazón no lo, no lo, no lo regalo, es mío. ¿Y quién eh, se gratificaba así, dando, como haces vos? ¿Quién, quién se caracterizaba, tu madre o tu padre? ¿Cuál de los dos era más dador? Viste que hay gente que goza dando. mira tanto mi viejo con distintos estilos. ¿eh? Mi, mi viejo te daba hasta. ¿Hasta qué? No aceptaba la traición, una agachada. Él era mano abierta. Pero no mano abierta, a, eh, que eso lo aprendí, yo lo tomé de mi viejo. Eh, mi viejo no era dadivoso. Te ayudaba. Pero te ayudaba a que te ayudes. Eh, él, no, él no te daba una limosna. Él te compraba un sándwich. No te daba plata. El, el, si veía a alguien que necesitaba una moneda para comer, dice, no, vení, comprate un churrasco, Prepara un churrasco, cuánto está y se va, lo estaba comiendo. Mi vieja eh, te ladraba mucho, ladraba, pero no te mordía, te terminaba dando. Cada uno con su estilo, yo le tomé una parte de cada uno y hice también mi, mi, mi derecho de autor. Yo, yo, por ejemplo, no di plata en la calle, hago lo mismo. Si viene una madre con pibes, le, le compro leche o le compro yogur, o le compro galletas, un sándwich, pero no me... porque como conozco la rueda como es. Tar Time P implica fomentar un cafillo. Sí. Y yo a los cafillos no me los marco. <risa> Ay, este hombre, tan macho, tan macho. ¿En esta época cómo te llevas, en esta época, Cheque? Eh... Los machos están medio ah, arrinconados, pobrecito. Yo... <risa> ¿Te ubicaste? Yo sigo igual. Yo no cambié. Yo siempre respeté a la mujer, porque respeté a mi madre de la concha de una mujer de una hembra y así la respeté eh, yo qué sé mi viejo me enseñó eso no me banco el feminismo no, pero... no me lo banco eh, la mujer que sea libre que tome sus decisiones que haga con su con sus zonas pudendas, lo que quiera, a mí no me va ni me viene, no, no hago distinción de sexo, creo que todo lo que se está armando en detrimento de, de los hombres no, no es justo, para mí no es justo. Creo que hay que hablar de personas, no de hombres claro, o mujeres. Claro. Y creo que la Constitución establece eso, si la sabemos leer. Entonces... Eh, no entiendo, viste, el hecho que porque cualquiera levante el dedo y así, me pegó, me invadió, me, me, me, me las estadísticas, que sean las que sean, pero la ley es la ley y yo respeto a las personas, porque respeto mujeres y hombres, pero nadie me va a venir a juzgar porque tomo determinaciones sobre una mujer porque yo no la veo como mujer, yo la veo como otra persona. Claro, no le... claro no. si está impuesta la, la igualdad. Me parece que no es, que es más grave, grave. El, el, el, el crimen de una mujer que el crimen de, una, de un sí, hombre. Sí, sí, Para mí eso es igualdad. Son iguales, son iguales. Entonces, viste, es que me quieran hacer creer otra cosa, sí, no sí, me la banco. Sí, está todo muy raro, muy mezclado. Y le uno sigo, que conoce el paño sabe que ahí. Hay... Sí, dale, me estás, me estás queriendo decir otra cosa, dale, en serio, me está queriendo hablar otra cosa. Sí. Eso me parece que es lo que nos molesta sí. a la gente de nuestra generación que miramos y decimos, no, no está, vos no estás diciendo, no estás levantando esa bandera, no, no es lo que dice la bandera, entonces eso es lo que nos molesta, ¿no? Sí, sí, sí no sé, me parece que hay algo atrás. Bueno, eh, a los amigos, a mis amigos, les adeudo. A ver. A mis amigos, el corazón. El bolsillo, el vino, el asado, la pasta, la pizza, la cerveza, la mesa, el compartir, el, el, la alegría, el, vernos, el tener presencia. Qué linda, la alegría de los este, y también las tristezas, porque el amigo no solo está para, para las buenas, está para las malas. ¿no? Sí, claro. eh, Quienes han sido buenos amigos me han acompañado a través de toda la vida. Amigos, de, tengo de 40, 50 años. Amigos del colegio, del club, amigo de la vida, amiga de las de alguna travesura. Este, eh, el amigo es lealtad. Si no se entiende así, no son amigos. Bueno, ¿y qué le decimos? ¿Que te vas, te morís hoy. Eh, no, ¿Te morís? no, no, no estas cosas. Si decís algo a tus amigos que te morís? Eh, si me muero, le digo, muchachos, no me lloren, celebrenme ¿Fiesta? Fiesta, vino, baile, chistes. Este, chimento, por supuesto. Quiero mucho Chimento. <risa> Viví de eso toda la vida. ¿Chimento? Sí. Bien. Sí. Bien. Chibet, chimento ciertos. Claro, sí. sin sí, sí, sí. mentira. Infamaciones no. Sí. ¿Pero querés fiesta en serio? Sí. En, en muchas culturas argentinas hay regiones donde los aborígenes de, de la región celebran las partidas. Y en África también. Todo lo que es aborígenes Sí, incluso la, pues había la una liberación cochecia. del alma, ¿eh? el cuerpo. No sé si todavía eh, había un licenciado Péculo que tenía una cochería, una línea, eh, cochería Paraná, donde había alternativas de celebración. Ah, miren qué buena esa. De celebración, porque. De él aprendí eso de las culturas este, Indígenas Que cantan Sí, claro claro sí. Bueno, como, como la Pachamama Que uno le entrega la tierra el vino y, y los frutos, los cultivos Creo que pasa por ahí Está muerto Bien Al último que le vamos a dejar un mensaje Antes de ir al corte es a tu niño Interno eh, Yo creo que ¿Le cumpliste lo que quería? Eh, con creces. Ah, mirá. Con creces. El niño, el niño que yo llevo adentro, creo que hubo una persona que lo, lo desarrolló a su máxima potencia, que fue Panam. Cuando yo le propongo hacer un personaje que lo tenía en la cabeza en una nota de radio, le dije: Yo quiero trabajar con vos. Me preguntó por qué, y le digo: Porque yo sé que tengo. Una interacción con los chicos y tengo buenas devoluciones con ellos, por eso tengo tantos ahijados, los chicos me buscan y yo les devuelvo. Y Panam, ni siquiera personaje imaginas, un ogro, ¿cómo un ogro? ¿Querés ser un villano? No, un ogro bueno quiero ser, un ogro eh, que cuenta cimentos buenos en una comarca, ¿y cómo lo llamarías? Y en ese momento real, a propósito de una denuncia que yo había hecho este, refiriéndome a un, a un romance que habíamos dado, que se, se había hecho un escándalo, yo le encaro cámara y le digo, a alustó, le digo, ¿Gusto? el culpable sobo. Como, yo tengo un idioma medio eh, tablonero, futbolero, me como las heces, entonces el sobo dije, es un nombre, se, se hizo, se popularizó en la tele porque lo ponían como, como separador, o Sobo, Sobo, Sobo, Sobo, y yo le digo y tengo el nombre Logro. ¿Y cómo lo llamarían? dice. <ríe> el Logro Sobo. Y así hice eh, seis meses de teatro en un compromiso que Panán tenía de, de diez días. Nosotros habíamos firmado un contrato de ah, diez días. Y ella ante la explosión de ese personaje del ogro, estaba en el teatro Astro, ella veía a los pibes, se me colgaba yo entraba por la parte de atrás del teatro, se me colgaban del track, un día me caí con 25 pibes colgados del track. y entonces, ella cambia, ella cambia la contratapa de su DVD, que era Panani Circo, y en la contratapa iba un personaje de Nacha Guevara, que cantaba un tema común. Pero Panam vio que lo del ogro era tan... Eh, que había, había pegado había, tanto. Había pegado tanto y entonces cambia esa contratapa y pone al logro Y pone un tema del logro Cuando estaba ya terminada la la, la, la... la compaginación del DVD. Y ahí me saca de gira, o... saca de gira por, a, todo, a todo el país para un segundo año es cuando yo tengo eh, el nacimiento de Antonito y todo, todo lo que fue en aquel momento y entonces no me parecía lógico exponerla a ella sí. la historia que se contó fue diferente porque se cuenta que es ella quien me dice que yo de un paso al costado con un contrato ya firmado la realidad es que yo la llamo y le digo Ah, me parece, turbio, me parece claro. que te bajo a de la voz. Claro. No es un tema para que a los chicos. Que el ogro, y, y yo sé que me van a exponer ahí claro. y vos vas a perder y los chicos van a sufrir. Me voy. ¿Cómo ha sido? Yo ya había grabado eh, todo un verano clips en Mar del Plata con el ogro este, vestido con traje de baño, metiéndose al agua, con coreografías playeras. Y el marido de Panam, que era el que firmaba los contratos, llama a mi socio para decir que nos pagaban el contrato completo. Y... nosotros lo hicimos. Y paso el costado y me fui como... me tenía que ir por la puerta. Ah, Entonces, bueno. esa conexión, la gente no lo sabe, lo saben unos pocos... ¿Y eso tu niño lo disfrutó una barbaridad? jugabas arriba del escenario con, con... Eh, no porque estaban haciendo no pero... tu niño interno eh, eh, pero sí tu criatura tu... te digo cómo era la, la entrada a la escenografía teatro astros sí. todos salían por las patas de, del escenario sí. el ogro entraba se abría, atrás. se entraba se abrían los portones del fondo de la sala con luces de atrás entonces yo, ya soy grandote, me habían puesto un disfraz que pesaba como 15 kilos, que es una cosa, tenía unas manos así de este tamaño, unos zapatos así. Mm, y entonces mm, entraba haciendo así. Y estaba con ocho gritos, que formaban parte de, de un ballet. Los ogritos todos disfrazados de ogros, chiquititos. Entonces entraba yo con los ocho gritos con la música de Cazafantasmas. Ah, ah, sí. Entonces, los pibes cuando veían al ogro estaban sentados. Y entonces agarraban, se paraban y se me venían a colgar del. Entonces yo empezaba a avanzar. me parecía el escenario cada vez más lejos. Y el, y el astro tiene una particularidad, tiene una escalerita muy finita y esa, esa escalerita por la que yo subía estaba tan variante, porque me faltaba, viste, cuando nací de esta sí, sí, falta cuarto, y un día se... había más pibe de este lado que de este. Y empecé a ver pues, ah, el ay, diablo no, que cae no, de la escalera y 25 no, no, pies de parra. Multi, no, no, no, no, no. Así que bueno, lo viví vi con mucha alegría. O sea que lo disfrutaste también. ¿Cómo? Y el panán me... Es más, Panam ya tiene, ya me ofertó un par de veces hacer otro personaje, el dinosaurio Dino. Y yo le dije... Che, que le no? vamos a mandar un saludo a Panam porque no, no, porque ¿Ahorita? no, escuchame, si te, te morís. Sí. Decirle que te perdone porque no lo vas a poder hacer. No, lo voy a... Decís? Te cambia el personaje, si me muero te voy a hacer de angelito. Ah, Cojarita, viste, aparezco ah, cocalita. Mirá que interesante eso, ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y me hizo cantar, me hizo bailar, me, La verdad, no? una, nos parábamos, cuando íbamos para las provincias, ¿sabes lo que hacía? En las estaciones de servicio parábamos con el motorhome. Y entonces bajábamos en para, cada uno iba al baño, compraba su sangre, su gaseosa, lo que quería. Y entonces, esta guacha, ¿sabes qué me hacía? <risa> me hacía. Repasar la coreografía y me lo poníamos a bailar en el medio. A los 10 minutos había 100 personas. Ah, todos estábamos todos ah, bailando. Ah, no, no. claro! Fenómeno, una fenómena. Bueno, un nos, nos seguimos juntando. Y, y me imagino, sí. me imagino que sí. Bueno, sí. vamos a ir a un corte. El, el amigo Ventura, tan generoso, va a vivir ahora la experiencia de la muerte. Muy bien. Primera vez. Así se filma más la manito Bárbaro Listo Vale, estamos grabando ¿Qué hizo? Una cosa rara, ¿qué hizo ahí? Muy bien. Aquí vamos. a la fla. ¿Me tengo que meter ahí adentro? Y mira yo no sé cómo vas a entrar. En principio, sentate acá. Porque la verdad es que yo me había olvidado que eras tan grande. Si no te digo una cosa, hubiéramos comprado uno más grande. El sobre todo de madera, le dije. El sobre todo de madera. ¿Entrarás acá, macho? No. ¿Qué te pasa? ¿En serio? ¿Lo hiciste vos decís? ¿Por que no entrás? Escúchame, y bueno, te ponemos un poco en este te ponemos de costadito, que no sé, no sé cómo vamos a hacer, porque sí vas a tener que tener cuidado, porque vení, vete conmigo. Aguanta. Y vamos a ver, ahora que me contaste. Ya que tengo la cadera embromada. Escuchar, ahora que me contaste lo de las... tiene cuatro bancos. Ahora que me contaste lo de la escalerita, eso cuando me estabas contando lo del logro que se te subían los pibes, yo digo... No, pero estuve muchas veces cara a cara con la muerte. Ah, sí. Ah, sí. No me asusta la muerte. La hago amiga. Ahora, qué cosa rara eso de que todos le esquivemos sabiendo que va a llegar, viste, que la gente le esquiva y le esquiva y le esquiva y le esquiva y le esquiva y esquiva, la única cosa que es segura, ¿no? y este... Y pero, a ver eh, es eh, digamos una cosa natural que uno no quiera morirse me parece, yo sí, no, no me quiero morir no, además en, no, el, no el, en el diseño vos sabés que dicen que está hay como una idea de sobrevive, en cada célula hay como una orden, como un mandato de Seguro. sobrevive ¿no? si vos ves que te viene un palo, pones las manos claro. ¿Qué crees que es uno de los eh, preceptos de la criminología? Que así empiezan a analizar a alguien, vamos a poner, si se tiró o lo tiraron, ¿no? Claro. Y si estaba consciente o no de un balcón. Si vos te pones las manos, tenés que tener heridas en las manos. Claro. Porque claro. ahí es, es un reflejo de vida. Se le para de mano. Claro. claro. Se le para de Si no, si vos estás resignado a la muerte, de poner la cabeza. A ver esa zapatillita, sácatela. Esta. Sí. ¿Lavaste la pata? Sí, pero... No la vamos a quemar eh. No. No, porque estaría bueno también deshacerse de cosas. Qué lindas que son, eh. Son de Las Vegas. Ah, mira vos. Las compré en, un, en una entrega de premio Semi. Las dos saca Así te metemos descalzo. Ah, vos me quieres meter acá adentro. Sí. ¿Eh? No me gusta. Mi vida. Querés que lo haga, lo hago, pero no. No es grato. Hasta donde quieras. Vamos a ensayar a acostarnos, a ver. No me cerras la. la ¿No? No, no, no, no. No no, nada que no quieras. Acostadito. A ver acá. No se la voy a dar por Bueno. Más o menos. De ondas. Es feo, es feo. ¿Qué te genera? ¿Bronca? No, claustrofobia. No, Escúchame, ¿y, y la idea de la muerte, que, que te da bronca, ¿qué no, te da? Nada. nada. Cierra de un ciclo. Sí, es de viste, me parece que puede más cómodo más abajo, no, ¿no? ¿no? Más tengo, tengo... Ah, el hombro. La clavícula me, me hace doler. Ah. ¿Crees más abajo? No. No quiero nada, quiero salir de acá. Quiero salir claro, de acá. Claro, quiero salir de acá. Quiero salir de acá. Sí, señor. Cuando pase esto, cuando el cuerpo no esté, ¿vos crees que el alma va con los viejos, por ejemplo? Totalmente, estudié física. Quinto año de ingeniería. La energía no se pierde. O sea, esa energía va. No sé en qué forma, pero sí. Va. Me está molestando el hombro mío. No, ahora salimos. Che, ¿te va a. ¿te va a gustar ver a los viejos? A los viejos los veo todo el día. No, pero digo, porque con la pieza. Vos sabés que una vez le dijeron a un sacerdote, un sacerdote le dijo a una amiga mía. Ya voy, Claro. ¿eh? le dijeron a una amiga mía este, el tipo dice yo estudié tanto teología estudié sí. tanto, tanto no te puedo explicar todo lo que estudié pero cuando uno muere va a ese lugar de donde nunca salió como que todos estamos allá comiendo el Cordero de Dios. ¿Viste? Como no, que ya no, estamos con.. con estamos no todos. Y estamos que quedamos... adentro de un universo donde en el universo está el cielo. Sí. Es un lugar adentro del universo. Tu energía va a parar a un espacio del universo y queda ahí. Eso es el cielo. Está la energía de tus viejos está allá. Está allá. En algún lugar, a algún lugar fue. ¿Y crees que en el momento que uno muere, crees que uno siente que lo vienen a buscar o crees que uno va hacia un lugar? Eh, yo creo que uno va y deposita, lo que hiciste vos recién, deposita eh, un espacio, un cúmulo de energía este, que llega a su fin en este formato, en este camino y agarra otro. Ah. Y se estaciona en otro lugar. y si fuera verdad que uno yo una vez vi a Pacheco en una comedia que hacía oh, vale. la comedia hacía, ¿vale, Pacheco eh, el tipo adentro del cajón me impresionó porque yo era chica viste el tipo adentro del cajón y escuchaba absolutamente todo y veía todo y se sentía dentro del cajón ¿Te parece que puede ser cierto eh, no lo sé los que se fueron no volvieron están en el lugar a donde partieron y a donde los mandaron porque hay una filosofía que habla de eh, ensayarle a la muerte digo porque yo también tengo el rechazo el cajón, esta cosa ensayarle, porque si llega a ser cierto que uno va a tener que pasar por ese momento vos que sos un tipo que se prepara para las batallas Sí, pero la muerte no es una preocupación ni una ocupación. Es decir, eh, es muy linda la vida para estar esperando la muerte. Entonces no pienso en ella. Cuando está, está. Bueno, acá estoy. ¿A dónde vamos? ¿Ponete dentro del cajón? Bueno, listo. Me puse en el cajón. Listo. Llévame. Sí, ah, ah, claro. Ah, claro. Sí, sí, sí, sí. sí. Además, ¿sabes qué? Sos tan desagradable que para qué te voy a vivir todos los días un rato si allí te voy a tener que vivir una vez. Claro, cuando venís, venís. Mientras tanto vivo. Por eso hay, hay <risa> gente que me rompe las pelotas con todas las cosas que hago. Yo hago lo que quiero hacer y chao. Claro. La vida es muy linda para detenerse. Mi viejo decía que dormir la siesta es morirse un poco. Entonces no duermo la siesta. <risa> ¡Ay, por eso un poco! Entonces sí, no duermo, ahora seguro. qué voy a perder horas de vida. Mientras, ah, mientras aguanto el sueño, lo aguanto. Cuando claro. no duermas, descanso. Y duermo. Por eso no, yo no tomo calmante. Entonces no duermo. Yo duermo, duermo con un animal cuando me caigo, duermo. Ah, ah. Bueno, me gusta cerrar con esa idea. Eh, la, la siesta es morirse un poco. Entonces... Sí. No duermo la siesta. Seguro. <risa> gracias, amigo. Bueno, dale. Amigo. Gracias. Muchas gracias. Rara está, está loco. Wow. Nunca me. Nunca, como todavía, encendida. nunca me había metido dentro de un cajón. <risa> Rara como encendida. Y decís que no entraba, no entraba, no entraba. Porque si hubieras estado más cómodo. Vos no, porque sos... yo tengo rota la clavícula. Claro. Pero tenés tanto huevo que yo te la cierro la tapa y te, te lo hubieras mancado. Te lo hubieras mancado. Pero como no estabas sé. incómodo, sí, nene, vos, vos te bancás cualquiera, viejo, ¿qué te pasa? No.